Bueno, hoy ocurrieron varias cosas, ¿no? Sí. Un testigo sorpresa, pero sobre todo lo de Pertossi. Esto es lo que más llamó la atención. Puede ser una estrategia totalmente de los abogados, del abogado en realidad defensor de los rugbyers que están acusados. O quizás simplemente eh, tuvo la intención de aclarar que no estaba. Estamos hablando de Luciano Pertossi que se mostró un video, el cual no había sido eh, visualizado anteriormente, por lo tanto eso también llamó la atención, y es allí donde él le hace una seña a su palabra, el abogado le accede, el, eh, diríamos, el derecho que él tiene, claro. pero una vez que un imputado... Toma la palabra, él eh, se somete a un interrogatorio, un interrogatorio el del cual él no respondió absolutamente ningún tipo de eh, pregunta no, no claro. eh, realizadas por los fiscales. O sea, él dijo lo que dijo y después ante las consultas no dijo nada. No más. dijo nada. Constitucionalmente, hemos... Constitucionalmente es un derecho que lo ampara. El poder, eh, todos claro. y cada uno de los imputados pueden hacer eso en cualquier momento de la audiencia, pedir permiso, pedir. Declarar lo que desean declarar y no responder preguntas si no quieren. Exactamente. Y de esa forma eh, le preguntan, por ejemplo, ¿quiere aclarar algo? Lo hago, yo no estaba ahí. Eso dice él, textuales palabras. Le pregunta el fiscal, les voy a decir el diálogo, les voy a contar el diálogo, porque esto no se puede eh, a ver, no se puede filmar, ¿no? No estaba filmado. Dice, ¿dónde estabas? Y entonces, ¿quién era el sujeto de remera negra? Lo interroga el fiscal. Pertosi replicó, no te voy a responder. Y otra cosa que llamó la atención, lo trataba de vos, uh -huh. a un fiscal que por ahí en, eh, son sí. personas a las cuales se las suele tratar de usted. ¿no? Una muestra más de los rugbyers de que no están sí. muy interesados en generar empatía, por lo menos no por las vías tradicionales, ¿no? Porque es, digamos, un avance parecido a los que ya hemos tenido en Semanas Anteriores. Exactamente, miren. La actitud desafiante. Le, esa, esa, esa actitud, ¿no? Eh, como un poco reiterar la pregunta y volvió a evadirla, visiblemente nervioso, responde Pertossi, no te voy a responder. Claro. ¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto? Le hace la misma pregunta con otra, diríamos con otra forma, le reitera el fiscal a lo que Pertossi responde, no quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy a responder nada más, recontestó y después volvió a negar eh, la posibilidad de volver a responder otra consulta, que era la misma. Entonces, ¿qué dice el... Hablar más? Entonces, habían mil preguntas para hacerle, claro. porque es la primera vez que uno de ellos sí. eh, pide, eh, pide el uso palabra. de la palabra. Y que uh -huh. encima... Perdón, María, decís decí. No, no, iba a decir que Luciano Pertossi tenía en este caso una gran ventaja. Ha sido reconocido por la ropa, no por el rostro, como uh -huh. el resto... Eh, de los involucrados que eh, por la Policía Federal, por peritos de la Policía Federal, han sido eh, reconocidos por el rostro. En este caso, no. Claro. Solamente por la ropa. Entonces, corre con esa ventaja de decir, uh -huh. no soy yo. Ahora, dentro de la historia del juicio y en realidad de, de toda la historia de lo ocurrido, puede llegar a quedar en la nada, porque está bien. Rompe con lo que veníamos trayendo, rompe con el continuum de los rugbyers no hablando, de los rugbyers teniendo un discurso todo abroquelado, sí. en bloque, pero a la vez después nos dice, bueno, ¿a dónde estabas? Si no estabas ahí, ¿a dónde estabas? ¿O con quién estabas? ¿Quién es la persona? Si no sos vos, a nada de eso responde, nada garantiza que más adelante vaya a decirlo tampoco. Así que es todo un hecho, pero que como consecuencia podría ser nulo también. O por sí. hecho, en consecuencia podría ser Dentro nulo. Dentro de los ocho hay un líder, sin duda... Quienes estuvieron presenciando la, la audiencia en la jornada de hoy, cuando él pide la palabra antes, lo mira a Thompson, que lo tiene al lado. Sí. Está sentado al lado de Thompson. Él lo mira como diciendo, voy a intento voy a intentar hablar. Lo mira al abogado, el abogado le da el consentimiento de que lo haga y lo vuelve a mirar a Thompson cuando él termina de decir eso. Y Thompson le baja la mirada como aceptando lo que dijo. Es decir, hay... Claro. Obviamente entre ellos una situación en la cual está todavía, se mantiene ese... Creyante dijo, con esto se rompe el pacto de silencio y no sé si se claro, rompe. hay que ver si no estaba preparado, como dijiste al principio, porque por otra parte, no olvidemos que estos chicos han tenido tres años para prepararse de cara a este momento. Han tenido tres años juntos, encerrados, pensando en muy pocas otras cosas que no sean lo que pasó, para decir qué vamos a responder. Lo, y digamos, lo que no debemos hacer es subestimar al abogado defensor Tomei que tiene sí. seguramente muy estudiados todos y cada uno de los uh -huh. videos y puede haberle dicho sí, a Pertossi, claro. a Luciano Pertossi, sí. si querés aclarar en este momento tenés que aclarar en este momento que vos no estás porque no te han reconocido sí. por el rostro. Entonces sí. tenés que aclararlo, pero solo decir que no estabas claro. ahí y no respondas ninguna otra pregunta. ¿Les parece que veamos el video? Porque hay que aclarar, no contextualizar. Esto se da, esta declaración espontánea de la cual se habla, eh, se da en el marco de la presentación... ...de una filmación que antes no se había dado a conocer, que inclusive esto también eh, llama la atención del abogado defensor... Porque lo que él él inclusive le pide a los jueces es que esto no se agregue como prueba y sin embargo no le dan lugar, la, se va a tomar como prueba este video. Todo esto que les contábamos recién, Luciana Pertossi, donde pide el uso de la palabra. Pero vamos a repasar cuál es el video del cual eh, se mostró allí en la sala de audiencias. ¡Dale! Es difícil reconocer figuras Exactamente Es difícil reconocer figuras De hecho ahí me, me cuesta verlo a. Ah no, ese es, es claramente Thompson Pantalón corto, camisa negra abierta pelo medianamente cortito Porque es, el, es la misma vestimenta La misma fisonomía además por supuesto sí. Que se le ve en las cámaras que lo han tomado de frente Claro En, en una que lo, que lo toma justamente sobre esa vereda Entendemos yéndose Ahí está, ahí se ve claramente Thompson Camisa negra Luciano Pertossi tiene 22 años. Sí, 19 al momento del hecho. Claro, exacto, tiene 22 años. Realmente. Digo, es un, es un chico muy joven y eh, se enfrentó hoy sin ningún, eh, diríamos, sin ningún inconveniente ante los fiscales y dijo que no, no estaba ahí. Sin embargo, no continuó respondiendo. Y esto habla también de eh, que puede ser la preparación, decíamos, mm. o no, quizás. Puede ser espontáneo, espontáneo claro. Totalmente. Porque, aparte, algo que avalaría que sea espontáneo. Está bien, hay un pacto, hay una idea más o menos de qué iban a decir, pero han estado durante las nueve jornadas, digo bien nueve, sí, han estado es la durante hoy. las nueve jornadas presenciando todo lo que se dice que hay y eso de alguna manera algo te despierta. No es lo mismo preparar qué vas a decir y cómo te vas a defender desde la cárcel, que pasando nueve jornadas de ver pruebas en tu contra y ver qué hay para comprometerte también. Sí, eso puede, puede avalar que sea espontáneo. Bueno, eh, Tomei, que es el abogado de, defensor de los ocho acusados, también eh, trata de evitar a la prensa y cuando responde ante la prensa lo hace de forma breve, no, no dando muchas eh, precisiones acerca de lo ocurrido dentro de la sala de audiencia. Si les parece, lo vamos a escuchar a continuación porque... Esta mañana. Todos estábamos viendo una situación que no era la, la correcta y bueno, surgió la posibilidad de aclararlo y lo aclaró. Fue una declaración espontánea. Espontánea, absolutamente chico. Doctor, ¿mantiene la representación de los ocho? Sí, por supuesto. Uh -huh. En ningún momento esto estuvo en duda. No, no. ¿Hay alguna no. posibilidad, doctor, que con el correr de los días eh, también los, eh, los otros imputados hablen, respondan algo en cuanto a lo que no estén de acuerdo, lo que pasen en el juicio? La dinámica del proceso lo va a indicar. No, no, no. La semana que viene están los testigos propuestos por usted. Sí. ¿Van a hablar quiénes? Eh, no lo sé, los que comparezcan. Doctor, usted le aconsejó que nada más diga lo que tenía que decir y que no siga respondiendo. ¿Se puede hacer eso o cuando se sientan a declarar tienen que responder? Es un derecho constitucional manifestar y aclarar hasta donde Bien. puede la persona que está siendo acusada. ¿Los amigos del grupo que fueron sobreseídos van a declarar? ¿Van a ser citados por ustedes? Eh, listo, gracias. Deja, deja esa respuesta, ¿no? Sí, mejor Pero van a dicen a los que dos sí iban a ser eh, citados como testigos. Sí, tal mm -hmm. cual. Al menos... Bueno, está previsto que suceda en los próximos días, inclusive claro. mañana tal vez eh, se pueda conocer el testimonio de uno de ellos. Eh, cuando hablamos de este video que fue presentado por los peritos que estuvieron también en la audiencia de hoy, eh, Fernando Burlando, que es el abogado de la familia de Fernando Baez -Sosa, le pregunta al perito, ¿quién era el sujeto 11 en la filmina 75? Luciano Pertossi responde a lo que hace referencia, que vos mencionabas Marisol, que se lo Lo cual puede ser... ...una ventana de salvación para él o no. Habrá que esperar todo lo que lo que se resuelva al, al finalizar este juicio. ¿no? Eh, y es por eso que eh, se marca a Luciano Pertossi a través de los que los mismos peritos... ...a través de sus análisis llevaron adelante en ese informe que se presentó. ¿Qué dijo Fernando Burlando? Para él se rompió el pacto de silencio. O sea, ya que uno se animara a hablar, esto hace que quizás anime a los otros a romper este pacto y que alguno quizás se anima a decir un poco más de lo que hoy se escuchó. ¿Les parece claro. que escuchemos a Burlando? Creo que detalladamente eh, el maniobrar de cada uno de los asesinos, sin lugar a dudas, va, va a surgir en el día de la fecha este, muchos elementos que, que nos van a servir para, para el legato final, eh, sin lugar a dudas. ¿Esto le puede poner, digamos, a cada uno de los imputados en el lugar? Sí, sí, ya, ya más o menos lo tenemos... Más o menos, no, concretamente lo tenemos determinado. Pero bueno, es, es algo más. Esto es, son la, lo, las bondades y los beneficios del juicio oral. Creo que hemos duplicado la, la potencia y la energía de, de, de una contundente prueba que teníamos ya durante la investigación penal preparatoria. Que, bueno, ya estamos en condiciones para dar una estocada final. También hoy viene un testigo que... Que, este, que es importante, que es un testigo amigo de Ventura, que nos va a hablar un poquito del modus operandi seguramente, si es que está, está al tanto y en conocimiento de, de la situación. ¿Doctor, sabe si van a, a testiguar los amigos que fueron sobreseguidos en su momento? Estamos esperándolos ansiosamente, ¿eh? eso es un... Es un punto importante, eh, van a tener que venir a decir la verdad. Ya no vienen como testigos, vienen como, como testigos. Y bueno, eh, creo que, que la fuerza y la contundencia, repito, de la prueba va a hacer que, que los exponga este, de, de manera este, inequívoca a decir la verdad. ¿eh? ¿Están conformes con la cantidad de testigos que presenciaron eh, en el debate? Han sido jornadas este, que nos han dado realmente eh, un, un resultado muy favorable. Eh, la prueba es fundamental, es la clave de, obviamente de, de cualquier este, proceso, de cualquier juicio y en eso creo que tenemos que estar todas las partes este, conformes ¿eh? o sea nosotros como representantes del particular damnificado, la defensa que tuvo la posibilidad de, de controlar este, y de alguna manera reprochar todo tipo toda la prueba que, que ha transitado por el debate es decir que la decisión de, del tribunal seguramente más allá de, lo, de las posibilidades de apelación va a ser diría yo incuestionable. El tribunal solamente tiene que sentarse, contemplar sentarse, contemplar la prueba y resolver. Es mucho, es mucho lo que hay para observar y para en definitiva este, y para decidir. Pero es una conclusión única, única, que es la verdad. Bien, ahí estábamos escuchando eh, lo que decía Fernando Burlando y también quien hizo referencia es el fiscal que va llevando adelante la causa, porque obviamente que eh, sorprendió a todos esta declaración espontánea, eh, que, que veremos cómo eh, qué pasa después. ¿no? Dice a Burlando, bueno, yo le agregué se rompió, él, él decía se fisuró para ser más delicado. ¿no? Y romper quizás se rompe al todo, acá uh -huh. como que quizás Cayo... es una beta nada claro, más. una pequeña liberación, una filtración pequeña. de algo. Habrá que ver si ellos eh, sí. siguen sosteniendo esa... Eh, a ver ese comportamiento sí. que han manifestado hasta el día de ¿Y hoy. quién es la figura? Si no es Pertosi, en este caso Luciano Pertosi, uh -huh. porque Ciro sí está mucho más comprometido. Sí. Si no es Luciano Pertosi, ¿quién es la figura que aparece ahí? Claro. Enseguida vamos a hacer una mirada más minuciosa de quién es quién, al menos en el análisis que hizo la, los peritos de la Policía Federal Argentina, porque fueron ellos los que mostraron este video y quienes dijeron que lo reconocían a través de su vestimenta pero enseguida vamos a mostrar también un croquis que ellos realizaron. Si le parece antes de eso, vamos a escuchar al fiscal de la causa que decía lo siguiente. Y a esta altura puedo decir que se está probando todo lo que dijimos que íbamos a acreditar. Eh, con mucha prueba y lo de ayer ha sido muy importante. ¿Para usted se sigue demostrando día a día que hubo un plan para matar a Fernando? Sí, sin ninguna <risa> duda. O sea, Por eso se menciona que... Eh, la prueba que vamos obteniendo es lo que yo en los lineamientos digo que se iba a acreditar, Doctor, sin ninguna duda. ¿En qué momento de los hechos pueden acreditar que se hizo ese plan? Eh, en esto sí quiero ser respetuoso porque es algo que voy a... vamos directamente en los alegatos. Y quiero ser respetuoso porque me han pedido... Ha sido muy, muy importante la tarea de ustedes porque yo soy fiscal de juicio todo lo que es Villa Kessel. y nunca tengo testigos en estos hechos, realmente nunca. Y a raíz de la difusión, de la importancia, eh, no faltó un solo testigo al debate. Eso ha sido muy importante y les agradezco. Sí quiero aclarar que no estamos dando notas, eh, primero, más allá de un hábito que no lo hacemos, pero porque es las ganas que tenemos de hablar y contar qué es lo que pasó, que lo queremos dejar para los alegatos para precisamente no adelantar o no adelantar algo dudas para ustedes de la alevosía y que esto fue premeditado? ¿Ya está totalmente probado? Eh, est está probado y se va a seguir probando con las jornadas que siguen. Ahí está el fiscal, también habló el fiscal García, uh -huh. que eh, reconfirmó esto de que la fiscalía va a ir eh, por eh, una acusación igual para todos, uh -huh. sí como la querella. Exactamente, exactamente. Bueno, viste que muchas veces especulamos, todos tuvieron la misma participación, irán a condenar eh, por, por claro, los mismos, claro. por el mismo delito, es exactamente. La gran, pregunta. La, la gran Hoy justamente el fiscal García dijo que ellos van por ahí. Es que tiene. ...mucho peso social esta, esta causa, claro. es muy difícil, a ver, más allá de que eh, hay que llevarlo todo por la ley, ¿no? O sea, sí. lo que dice la ley y de acuerdo a lo que sea justo en cuanto a la participación de cada uno... ...y eso serán los jueces quienes analicen si todos a todos les corresponde la misma pena o no de acuerdo a su participación. Eso va ya que depende de ellos, ¿no? De sí. la posición que tomen eh, los jueces con respecto a todo lo que se ha visto hasta ahora... Ha, eh, ha resultado fa a favor de los rugbyers, ninguno todos los han perjudicado en mayor o menor medida bueno, faltan bueno la semana dos. que viene vienen los testigos claro, vienen los de la, eh, defensa. Claro. Por la defensa no, sí, y, sí. y entre ellos, más allá de lo que pueda aportar en términos técnicos al, al juicio y etcétera uno de los eh, testimonios que más interés genera a priori es el de la madre de Máximo Thompson se la ha citado por la importancia que tiene Máximo Thompson dentro de todo el equipo. Recién Sofía lo decía, es el líder para ellos, es el hombre al que con más violencia se lo ve pegar a Fernando Báez Sosa. Es quizá la más reconocible sí. de los ocho, sí, de sí. los diez y si se suman los Su nombre, todo, todo. Hasta el nombre, vos lo has sí. dicho, es, es una marca de identitaria dentro de lo ocurrido. Así que lo que diga la madre, que ya más o menos ha hablado con la prensa, dice mi hijo no es violento sí. o no era violento. Suscita mucho interés. Totalmente. Hoy también estuvo la hermana de Pertosi, eh, de Luciano Pertosi y de Ciro Pertosi. También estuvo hoy en la sala de audiencias. Vamos a repasar el croquis que presentó la Policía Federal. Un croquis donde ellos ubican medianamente, esto lo dijeron en la sala de audiencias cómo estaba cada uno de los imputados en el momento del hecho. Es un croquis que está hecho de forma bastante casera por decirlo de alguna manera. Ahí ustedes lo están visualizando. Ellos dicen es una ubicación promedio teniendo en cuenta las secuencias fílmicas observadas y son los mismos peritos que realizaron el reconocimiento facial de las filmaciones hechas por los testigos. Esto es importante porque de allí deriva la ubicación donde estaría Luciano Pertossi. ¿sí? Eh, y es por eso que cuando se muestra el video, después se da a conocer este croquis que eh, muestra cuál sería la ubicación de cada uno. En el centro está la víctima, Fernando Baez Sosa. Vemos un vehículo que inclusive en el, en el video que estábamos... Eh, salta eh, Pertossi y dice yo no estaba ahí. No se ve el cuerpo de Fernando Baez Sosa porque tapa ese vehículo que estamos viendo en imágenes. Uh -huh. Después eh, vemos, eh, ubicamos ¿no? en la escena a Ciro Pertossi. Después, Comelli y Thompson como el trío que está más cercano al cuerpo claro. de, eh, de Fernando Baezos. Comelli, Ciro Pertossi y Thompson, son los más cercanos. Los más cercanos es el trío, y que, de los cuales también las pruebas son las más complicadas en contra de ellos. Después tenemos, miren, Lucas Pertossi feria de, eso, de ese trío que está cerca del cuerpo de Fernando, Blas Sinali, eh, también eh, Benicelli, que es otro joven, eh, está eh, Violaz, y mucho más lejos está Alejo Milanesi, claro. Luciano Pertossi, ahí lo vemos en la escena, no muy cerca de ese, de ese trío del cual hacíamos referencia, Ciro eh, Pertossi también lo vemos allí. Esta es más o menos la configuración de cómo se... Estaban ubicados de acuerdo a ese, ese es el auto que ahí estamos viendo en imágenes, el auto blanco del de cual está señalado ahí. De acuerdo a este croquis, sobre es que Lucas Pertosi Luciano Pertossi, Ayrton Violás, sí Matías Benicelli y Blas Sinali, lo que están haciendo ahí es cumplir el rol de cerco que impedía que se acercaran a defender... Exactamente a, eh, a Fernando, sí. esa es la sensación que da, digo, sí. por cómo están ubicados, ¿no? Milanesi quedó sobreseído, lo que ellos claro. mostraban era Que hay un, eh, un triángulo interno, que era lo que vos uh -huh. mencionabas Ellos así lo definieron Después mencionaron el círculo, eh, el segundo círculo En donde aparecen los que también mencionabas Benicelli, eh, Sinali, uh -huh. eh, Colasso, eh, que no fue acusado, Colazo. 17 dicho, años tenía en ese entonces, Pertossi, eh, Lucas y Luciana Pertossi, y más alejado, eh, Violas y Milanesi. Ese dibujo, aparecen también dos autos que impidieron a los peritos ver la secuencia completa del video filmado frente al lugar donde ocurrió el hecho, que ahí está visualizado perfectamente los dos vehículos, sí. y cuando no, ustedes pueden ver los... los en los videos se ve perfectamente, ¿no? Claro, es que cuando nosotros vemos el video lo vemos filmado desde enfrente, por eso vemos los, los autos claro, adelante. es la de el, el frente. De sucedió uh -huh. la golpiza. Exactamente, claro. Bueno, eh, allí es donde se lleva adelante esta, esta pericia que después, a través de las diferentes filmaciones, los peritos eh, Roberto Pisoli, Andrés Brusesi, eh, Janina Cuenca y Agustina Maticoli fueron quienes llevaron adelante la tarea de identificar a cada uno de ellos a través de, eh, de la identificación de sus rostros. Es por eso que determinaron cómo se habían ubicado en la escena del hecho eh, en relación a los videos. Una tarea que es difícil, porque los videos tampoco es que son tan nítidos algunos claro. de ellos. Seguramente que habrán sumado algún detalle de lo hecho por los testigos también. Claro. Los testigos ya los reconocieron en una rueda que se hizo uh -huh. en aquel inicio del, del 2020. Sofi, eh, perdón Mari, hago una cortita respecto a esto. O sea, ¿de ese primer anillo se podría sacar la conclusión de que son los más complicados? Ese primer anillo cercano a, al cuerpo, donde está Thompson, donde está Ciro Pertossi. Digo porque además ya sabíamos que son los que más le pegaron sí. o los que más habrían sido determinantes para el desenlace. ¿Podrían ser unos, unos más complicados? Sí, María. Pero la fiscalía entiende que están todos complicados porque la fiscalía entiende claro, que claro. Eh, la participación de unos colaboró para lo que hicieron otros Seguro. y, y son que todo necesarios concluyera la en la muerte de Fernando. Pero sí. digo, si de ahí podríamos sacar la conclusión que después haga el tribunal. Más allá de que para la fiscalía los ocho merecen cadena perpetua. ¿Por qué? Vos decís, va a ser una distinción... Claro, suponiendo que el tribunal decida hacer una distinción, que claro. es lo que decíamos recién, la gran pregunta que está ceñida sobre el caso hoy por hoy. Si van a distinguir o no van a distinguir. Como ya distinguieron en definitiva, porque hubo dos sobreseídos que están ahí pero están lejos. Y que inclusive van a dar testimonio en las próximas jornadas. Quien declaró también es el amigo de Pablo Ventura. Muchos hemos, hablado, muchos hemos hablado de Pablo Ventura porque es el que fue señalado en un primer momento, que estuvo detenido y que en realidad eh, pudo comprobar que nunca del hecho. Eh, habló este amigo que se llama Francisco Santoro, y sabe lo que dijo? Una frase muy contundente, dice, te genera... Ira, su impunidad, haciendo referencia a eh, las, eh, las acciones violentas que han tenido estos estos rugbyers. Y también mencionó actitudes anteriores en donde eh, él también había eh, no conocido, diríamos, acerca de los rugbyers y eh, hizo todo una... Eh, a ver amplió como el panorama de la actitud de cada uno de ellos, por decirlo de alguna manera eh, inclusive eh, dice él que estuvo eh, cuando, cuando él ve estas, estas imágenes y y ve la violencia con la cual ejercían, a él manifiesta esta frase que es la que se ha publicado en todos los medios nacionales, te genera ira su impunidad, haciendo referencia a las mismas. ¿no? Eh, por lo tanto, fue uno de los testigos que también fue importante en esta jornada, fue un testigo sorpresa, como lo llamaron, eh, porque no estaba previsto, sin embargo, era importante también su, eh, su declaración para ampliar, el al menos en un conocimiento del de accionar de los rugbyers. Eh, una jornada que ha sido importante, mañana va a continuar, se espera que puede ser alguno de los testigos de los chicos que fueron sobreseídos, amigos de los Radvers y eso va a ser importante para saber qué dicen al respecto.